Bueno, Matillo. seguimos con el otro contenido, el doble de Santiago Matías. Durante el fin de semana, eh, unos videos virales de un joven muy parecido a, al empresario urbano Santiago Matías. Es eh, muy parecido. El, el, el propio empresario Santiago Matías subió los videos donde circulan. Es idéntico el muchacho este. Que incluso hoy, ahorita salió un video de ellos dos. El Santiago Matías lo invitó a la cabina. Ahorita está, lo, eh, lo tengo aquí el video también en el teléfono, por si lo quieren ver. Los dos igualitos, que tú no sabes cuál es a los focos de los dos. Dame a buscarlo. <risa> <risa> tú no sabes cuál es, cuál es a los focos de los dos. Este es un chima llenito. Mira, mira, mira. No tiene, no tiene audio. Pero igualito. Igualito se parece, sí. sí. Y la peladita y, ¿Y todo. Y ese honguito, no honguito. <risa> ¿Ven acá, honguito. Ven acá. Señores, mira, honguito me estafó y se fue con el príncipe Karim. Aquí yo lo tengo, honguito. Honguito, ven acá. Deja de hablar mierda, dijo honguito. <risa> <risa> Dime por qué tú te fuiste con el príncipe Karim, honguito. Dime la verdad. ¿Qué tú qué yo Hoy te hice? No, mentira, los esto están en, en, en mí, a los foques, que yo soy la diligencia. Eh. Pero tú saliste de Chimosa, a defenderme porque tú no seguiste. No, rueda durísimo de ahí, honguito, no quiero nada. ¿Qué? Pues ven acá, honguito. Ahí está. Una copia. Idéntico, idéntico. Aquí hay un video donde están ellos dos, si, si lo pueden enfocar. Eh, están, están ellos dos ahí. lo pueden... No se puede. <risa> ¿Y cómo es esto? <risa> Ah, no, porque no hay tiempo para enviarlo. A, a, ahí está el doble de Santiago Matías. Aquí hay cosas que, que. El doble de Santiago Matías. No, pero se parece. Sí. Se parece mucho. Pasa sí. que este, este es un poquito más, más buchú. Sí, pero. ¿Qué, ¿Qué Sí, pero. Ellos dicen como que de cada 100 personas hay un 9% de personas te pregan a ti. Sí. sí. <risa> ay, me, me, ay mi hijo. Santiago Matías en no, hoy ahí eh, Ya. <risa> Pero eh, él lo va a ayudar, lo va a poner en el programa. Va, él pues. estaba en el programa, ahí tengo... Hay un video donde ellos salieron hoy, no sé si yo lo voy a entrevistar, o la chelcha que hace Santiago Matías, ¿tú me entiendes? La chelcha. ¿Está fue... en el programa? ¿Eh? <risa> Lo usa como doble en la película porque se puede esperar cualquier cosa de Santiago Matías. Claro. Que lo ayude, lo ponga ahí a trabajar. No, pero vamos a ver, suelo, vamos la, a ver. Claro. Vamos a ver qué, qué, qué pasa. Sí, sí. Claro, que le dé una manita a ver que sí. de qué joven se desenvuelve o algo. Porque ya que se parecía a él, lamentablemente. <risa> <risa> sí, pero entonces ese joven tiene que cuidarse porque los enemigos de, de Foque, tú sabes. No, pero a los Foque... A, a, a lo foque lo que es eh, un poco afeminado. Ves? ¿Cómo? Sí, como que se le va, como que... Eh, y el muchacho no es así, tú sabes que... Yo no, cuidado, como... cuidado, tú estás acusando a los foques de... No, no, que tiene suma, manerado, porque yo no estoy diciendo otra cosa. El, la persona manerada es ¿eh? los ademanes. Uh -huh. pues, sí. <risa> <risa> sí. Es cierto. sí, es, Soy es cansado, pero no que usted es homosexual, porque usted es manerado. No, no, pero a lo, Santiago, Santiago Matías no ha manejado. No, no, no, no, no. so, oh, hey, a mí se le ah. degonza la mano. Tú, entonces, eso son cosas naturales. ¿Me ¿sí? entiendes? Cosas naturales. Con pero Santiago de... Matías claro. no ha manejado. ¿vos dices que ha el manejado. Ellos ¿tú no lo has visto? sí. El, el, ideado, el, el loop, Cuando le enfocan así, se Eso aposta que Santiago T lo hace. No, no. Pues si lo defiende y te pasa tú, un suedo. Tú, que ellos lo hacía así. lo hace ah, así. Ay, y él y llévate de ella. Bueno, acá y Tú has qué? estado con Santiago Matías de ahí ahí. Pero que ella ha con él, no sabe también porque se ven. Ve no, lamentablemente yo he estado algunas veces, pero es, es un ambiente muy tóxico estar con Santiago <risa> Matías es que sí, Porque nota. él quiere que todo gire en torno a él y eso no es así. Bueno, pues, ya me darse a notar él. En un momento así. Y eso no se puede por ahí amanhulado. Eso no es homosexual. Si no. No, tampoco así, así no. No, pero que. Tú dices que no, pero tú no es O sea, no es malo, porque no estamos haciendo nada malo, sino que tiene esa parte. Que esa manera, aunque Gordo no quiera decirlo. Yo no he visto así. Tú tienes amigos manerados, Muchísimo. Ay, amigo. Ah, pues tú sabes lo que es, pero no, pero manejado. Una persona que hasta la voz le sale y así. como mira los foques cuando se pone así? No, pero eso aposta que tú sabes, eso aposta que él lo hace. No, porque hay manera de que no tienen una manera de hablar así, sino con los Con la mano, eso no es nada, wey. no mira, el, el primer día que, que yo fui allá donde, donde a los foques, yo fui con el lápiz. Yo sabes, yo, yo, yo también me creí en los minas. Entonces, cuando yo vi ese, ahí me puso la mano en el hombro así como, tú sabes, medio extraño. Dije, no, espérate, allá el micro y también aquí, ¿qué pasa? Así no. <risa> bueno. es, tipo, es raro, es raro. No, no, esperemos eh, en Dios que le dé su manita, que lo ayude. Si el muchacho claro. tiene algún talento o si tiene alguna un trabajo que sí. se, se desenvuelva bien, que lo ayude, ya que lo foque en una persona adinerada y tiene muchas conexiones. Con empresa que lo pueden poner a trabajar. Que no sí. sea nada más para curarse. No, y mismo eso. lo no. pone a trabajar, pues Santiago Mateo es una empresa. Sí. Así que no se dé de momento, sino que le dé ese apoyo que necesita. Es así. Néstor, entonces, hay unas declaraciones por ahí de, de un abogado hablando sobre el caso que sucedió en la fortaleza...